consulta en determinadas cuestiones para no equivocarse en la consulta. Después tienen que poner una palabra, ahora lo vamos a ver igual con ejemplo, este, y sale el informe. Los mayores cuidados hay que tener en cómo busco, cómo hago las determinadas búsquedas, porque en el caso que ustedes busquen con un dato como es el DNI, no hay problema porque uno pone un número. El problema es cuando las búsquedas son en sociedades, por ejemplo, que las sociedades hacer. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿qué tal? En el caso de las sociedades que por ahí van a buscar por un nombre, ahí se nos empieza a complicar por la forma en que está escrito en la base de datos de ese dato. El, el usuario que le hemos dado a todos los de los organismos judiciales es el usuario más completo del registro. Es el mismo que tiene un profesional en la calle. Eh, ya sea abogado, contador y demás, y que tiene acceso a eh, la, toda la información que hoy estamos publicando en la web, que se trata de las titularidades, las inhibiciones, y hoy por hoy hemos incorporado para los escribanos las minutas de inscripción. Este tema se lo nombro porque por ahí lo van a tener en la vista, pero ustedes no lo van a, no lo van a usar. Eh, las minutas son formularios web, de manera que nosotros rescatamos que los escribanos hagan su escribanía la formas iniciales, en este caso los escriban, no todavía no, este, hagan las minutas en sus escribanías y nosotros eh, chupamos de la web esos datos para evitarle sacarla a la mesa de entrada, lo cual hace que haya una validación previa del documento en, afuera y eh, agilizamos bastante el ingreso de datos en el, en el registro para la mesa de entrada. Ese, eso se los nombro porque van a ver que existen las minutas pero no es algo que, que va a ser de, de interés de ustedes ya están en la página de registro que ustedes se derivan desde el eh, para los que no entraron la opción es consulta de titularidades, milicianes folio real y pretrámite web que es lo último que se incorporó bueno, ahí está con rojo lo último que incorporamos yo voy a poner un usuario genérico Bueno, y ahí tienen en celeste a la, las opciones que tienen hoy por hoy. Eh, No sé, María Laura si querés empezar... casi todos los lagos, por ejemplo, y Zapala no, no están completos, eh, y Confluencia, por supuesto, tampoco está informatizada al 100%. Eh, normalmente las matrículas que van desde el 50 y pico mil hasta el ciento y pico mil, que son las actuales, esas están todas informatizadas, excepcionales, algunas están informatizadas, y de los números anteriores, de Confluencia estamos hablando, ¿no? De los números anteriores está Salicado tenemos un alto porcentaje informatizado, pero no está al 100%. Entonces, al consultar una matrícula, les puede aparecer, si ese folio no está informatizado, directamente les va a decir que no es posible porque no está informatizado. Y también les puede aparecer que no pueden acceder porque justamente sobre ese inmueble, el inmueble, la matrícula está bloqueada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay entrante algún documento que genera el bloqueo de por lo tanto, no se puede ver esa matrícula porque tiene, está en proceso de inscripción o de registración o de anotación de una media cautelar en, en ese folio. Por lo tanto, hasta que eso no se inscribe definitivamente, no se ¿Sí? sí, puede ver. Vamos a tirar al azar. Vamos a tirar al azar porque... Vamos ¿La a poner 101.000... ¿no? ¿Cero, cero? Cero, cero, Este campito este de acá es cuando es una unidad funcional, o sea, cuando está afectado al propio horizontal, siempre tiene que poner la barra y el número de la En funcional. ¿Puedo este caso? ¿Dónde le pongo un No, yo quiero decir un número más, así de soluciones. ¿Dónde pongo el urgencio? No hay cualquier Si me entramos Ustedes ven, es la, esta, este folio impreso es la última vez que fue eh, la fecha que ven ahí, que fue intervenido este folio, no es fecha actual, ¿se entiende? Es que esa, esa fecha, o sea, que hay ahí que se ve fecha, inclusive yo como dato tengo hasta la gente que intervino ahí, se ve como información interna, en realidad lo único que significa es la última vez que ese, ese papel. Pasó por una impresora y fue, tuvo alguna intervención en el registro de la propiedad. En los informes que vamos a ver después de titularidades e inhibiciones, ahí sí les dice exactamente esta consulta fue hecha tal día, a tal hora, por tal persona, con tal parámetro. ¿Sí? intervención? ¿A quién le llama intervención? Intervención, yo refiere diría que por algún motivo hubo algo que se agregó, se modificó en el registro y se arregló en la reunión. Si sí, sí, no. Sí, no, Si nos equivocamos al consignar el departamento, nos va a surgir el error, nos va a informar también. Que... Te pueden pasar dos cosas. Si vos pones a ver la prueba con alguna. el apellido, no tengo que. Acá, esto es lo importante que siempre miren y lean, porque ahí están los famosos tips de las cosas que tienen que tener en cuenta para que la consulta sea exitosa. ¿verdad? Únicamente el apellido. Sí. Si tiene dos apellidos y sí. lo saben concretamente, bueno, ponen los dos apellidos. Si no, si no están seguros, ponen los que están más seguros. Lo mismo que si un apellido. En realidad, si toma más de 4 o 5 caracteres del apellido, claro. ya lo va a tomar, que no sea el apellido completo. Y si es muy complejo. Tienen dudas de cómo se escribe con poner una parte del apellido y el número de documento, el número de documento sí o sí la ¿eh? ¿Por qué le pedimos el número de documento? Bueno, para que no sea la o sea, ¿no esto No es un sistema para andar guiando a ver si fulano cual no está Yo tengo que tener un dato cierto de la persona, como por ejemplo, del documento. No te van a ponerme a mí a ver si me dividieron <risa> eh, bueno, Sí, No hace distinción de mayoría de molécula. 574, 308, importante no poner puntos, porque se pone el punto de Y el motivo siempre hay que consignarlo, ¿cierto? Siempre. ¿Sí? Bueno, porque... Claro. Claro. Cualquier escribano, cualquier abogado, o sea que las Entonces, fíjense que en el informe dice qué día fue efectuada, bueno, en este caso, y abajo le ponemos en negrita parámetros utilizados en esta búsqueda. Porque a veces dicen, a mí me no dio que yo busqué y decía sí, y no lo encontré, y después no encontré de igual, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí lo que está diciendo es exactamente lo que ustedes escribieron en la consulta para asegurar que realmente buscaron lo que querían buscar y al pie de página, solicitado el tal día por tal usuario. Es súper chuma este sí, sistema. El día, la hora que lo buscaron y el lo usuario. No ¿Esto por qué no sirve? Porque acuérdense que esto, esta situación cambia. O sea, si me traen un papel viejo, no sí, una persona que estaba en mi vida a unos días ya no está inhibida, o igual es titular ahora y después ya no es titular. Por eso estos datos son fundamentales en este, en este tipo de informe. Porque tienen que ver con el tiempo real. ¿no? Eh, se puede buscar tanto por personas una persona mal, o.. palabra más representativo únicamente no consignar el tipo social. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser que es, bastante, es importante que la, la comprendan para que no cometan el error. Eh, nosotros sabemos que hay una sociedad que es una SRE, pero resulta que el sistema obviamente va a dar la información según cómo está registrada. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, en una inhibición, es probable, nosotros registramos exactamente tal cual nos viene en el oficio y la minuta rota. Entonces, si cuando inhibieron una sociedad, pusieron SRL y le pusieron puntos intermedio, a nosotros nos va a aparecer así. Si ustedes no le ponen los puntos, les va a decir que no está en vivo, Porque esa sociedad no la tenemos inscrita. Lo mismo, o podrían haber puesto plano tal, sociedad responsabilidad limitada. Ustedes dicen, bueno, es una SRL, sí, pero está registrada como la entonces es importante, es importante que pongan solamente el nombre y dentro del o sistema social el nombre muy largo también es importante a veces que tengan en cuenta cuál es el nombre más representativo eh, no sé, a ver si se llama las no sé, Neuquén Neuquén no es más representativo porque Neuquén hay 10.000. que hay... A ver, a ver, vamos a poner una eh, que está inhibida. Bueno, esta información se supone que no va a salir de acá, así que pone una que está inhibida, pero el mundo sabe, es la por ejemplo, porque ya está además fuera de. la bueno, Primero que nada, que va a decir cuando ustedes ponen una sociedad, si hubiera otras sociedades que incluyen la palabra Gasparri, van a tener todas, todas. las opciones que tienen ustedes ahí, ingresan a la. Okay. Que vaya a personas físicas. Personas físicas es más fácil. Personas jurídicas sería. Personas jurídicas, más complicadas ¿Por Porque ahí. que eh, tener Acá vamos a usar un ejemplo. Por ejemplo, yo busco una sociedad que se llama. A ver, vamos a ver. Yo busco, quiero saber qué número tiene de Instituto Provincial de la Vivienda y urbanismo yo No estoy segura el Instituto Provincial de la Vivienda. Entonces pongo la palabra de Vamos ¿No? de registros que puede mostrar este sistema ¿Por porque por claro. el registro de vivienda tiene... No sé. Sí, yo ah, Entonces no, no, no podemos por el sistema si no sabemos no sé, Digamos otros que sí puedan... Ah, puede bueno, sí, yo. Y no, los demás, son ¿no? No, Bueno, no vemos Bueno, la otra le va a decir... Ah, bueno, pone... No, pone con una persona, pero con no una persona que, sí que le <ríe> de una ahí te tengo que cambiar por persona hermana ah, sí. bueno, me, me pongo yo Por eso, en la mayoría de los sistemas informáticos, uno le da prioridad a que no se actualice, o sea, las auditorías se hacen sobre todo si se actualizó o se borró un dato. En el caso del registro, es tan importante el borrado, el actualizado, como la consulta del dato. O sea, nosotros llevamos de esto auditorías de también por eso el motivo, o sea, quién consultó, a qué hora y demás. Tampoco es para que les agarre a... una cliente que están en su labor, pero y tampoco es que nosotros estamos controlando que no, estamos buscando. Buscando todo, lo que sí dejamos registro es porque tal alguna circunstancia sí, eh, nosotros puede... tenemos que tener esa información para rescatarla. Lo que sí les hacemos, pero creo que ya con todos los sistemas que manejan ustedes tienen claro, es el, eh, perdón, es el tema de, eh, de cuidar su usuario y clave. Porque a veces uno dice, no, usa bueno, sepan que quien consultó y demás en esto queda registrado se o sea, en bueno, el tema de tener cuidado con el uso de la clave. Como también le pedimos, que creo que si le dan esa importancia no va a haber problema, que si cambian de organismo, que nos ha pasado que mucha movilidad de gente, se van y no, y no dan de baja esa clave, y a mí me ha pasado de detectar consultas que no debían, y me dicen, no, pero yo ya no estoy en ese organismo. Pero han dejado, de la... no, ¿Digamos, han dejado de el servir, usuario no. que lo en otros, y pero era su usuario personal. Eso eso es lo único que tengan. Es como la clave como Nada personal, No, no se la damos en este caso al organismo, se la estamos dando a la persona. Registro en el folio o en el nominativo de titulares de las consultas que se van haciendo. Yo quisiera saber quiénes si consultaron en un periodo de determinado sí, sí, sí. folio. Esa que no tiene efecto jurídico en realidad este tipo de consulta. En esta consulta en la, en la consulta escrita, o sea, en el pedido de informe, ¿qué se lo recuerdo? Recordamos dos años, no podemos guardar papel tanto. Sí, el, el certificado folio. lo anotan en el folio. El certificado queda anotado en el folio. El único que no queda registro en realidad es el, el, el informe. Okay. Porque, sí que sí, sí, si sí lo guardamos y el folio a veces nos queda dos años, tres, cuánto depuramos el archivo, pero no tenemos capacidad para pero esto, todos los ingresos que se hagan de acá son rastreables. Nos queda las la consultas, sí perdón, este sistema el log queda de todo, desde que entraron la primera vez, cambio de contraseña, tal usuario que consultó. Por eso yo ya pude saber, sin saber, o sea, todos los usuarios del tribunal, por ejemplo, les pusimos como usuario TSJ, habrán visto, la primera letra del apellido y los tres últimos dígitos del DNI, como para tener un. Entonces yo consulté en esta semana todos los usuarios TCJ que entraron desde el 28 que di las claves hasta ahora y vi que habían entrado, vi que algunos habían hecho consultas, entonces vine tranquila que ya había, ya había una prueba. Entonces. Pero respondiendo a la pregunta, sí hay una forma, por el sistema informático. No vamos a tener para dar el papel exactamente, pero sí vamos a poder saber el sistema informático nuestro que por esa matrícula se hizo la consulta. Sí, pero por Hola, este también. La... Si entra por no, este no también. Sí, pero es una pregunta de todas las consultas de general, todo el informe de papel. El informe de papel, no vamos a tener el papel para mostrar si acá está su firma, pero... pero en el sistema informático nos va a quedar registrado que tal rogante solicitó respecto a ese inmueble un informe de... Sí. Bueno, bueno, eso sería todo para nosotros. Para... Ah, qué bueno. Bueno. Bueno, y después otra cosa, si sí, sí. llegan a tener alguna duda, ah, ¿sí? sí. si llegan se genera alguna situación, obviamente nos llaman. Eh, nos llaman de... Una pequeña consulta. Un dato que nosotros siempre manejamos ocupados es la temperatura catastral. ¿Hay alguna manera de vincular los sistemas? Perdón. Eso lo no estamos hablando con Juan, esto ya sí. es el tema informático porque ah, en realidad. Traiga... Claro. bien no es nuestro dato clave, ese dato es de Catastro, pero nosotros ya tenemos avanzado, estamos en uso web services entre registro y Catastro, o sea, por lo cual, eh, yo le paso a Catastro la matrícula, que es nuestro DNI, y Catastro me pasa a mí la nomenclatura, o sea que en futuro, lo tenemos que hablar con Luz eh, a través de este contacto de web services, digamos, entre Catastro y Poder Judicial, lo vamos a tener, te diría que, Digamos, para chequear la nomenclatura o saber si va a poder hacer rápidamente. Sí, porque Catastro... Eh, nosotros le pasamos toda nuestra base de Catastro y ellos la tienen el día. Estamos sí. conectados. Lo que pasa es que ellos, a ellos les faltó implementar una parte para... En el, en el mutuo acuerdo, nosotros ya le dimos todo lo que le teníamos que dar y eso no ya. Y ellos están y, atrasados, hay... que, que dar a nosotros. Pero bueno, siempre estamos trabajando, eh... implementando... Claro, está está bastante.. Creo que la mayoría de los foros que vos consultes acá vas a tener la nomenclatura. No, pero hay que saber si puede acceder por la nomenclatura. Desde la nomenclatura, porque la mayoría de la gente tiene la nomenclatura sí. y no los servicios de la nomenclatura. Sí. Lo que deberían hacer ustedes sí. con sugerencia es vincularse con la ciudad, pedir la catástrofe. Porque nosotros tenemos una bueno, hoy vi que había acceso directo a Catastro porque pública la información en Catastro. Y aparte tienen que acceder ahí. Nosotros tenemos una vinculación que nos permite, por ejemplo, nosotros con Catastro en ese convenio, una cosa que sí tenemos, que es muy útil para nosotros, es que nosotros accedemos a los planos. Uh -huh. por, por el sistema, entonces, ante la duda, por ejemplo, nos traen un plano, como se ve, no se ve, o nos falta un plano y en vez de 10, la lectura, que no nos el plano, muchas veces definitiva el sistema es el requerimiento de la parte de poder pagado la tasa con lo cual se le sigue que den el dato de la matrícula la y se lo pone a cargo de la parte no es algo que tenga que pagar ¿Quién hizo el desarrollo? yo con gente contratada ¿pero quién? ¿el desarrollo se hizo? ¿no hizo informática? no no, no. No. En general, en el registro trabajamos con una gente de hace muchos años. El registro nunca fue medio prioridad para el, para el Poder Judicial porque la prioridad siempre fueron los organismos constitucionales. Así que esto se trabajó desde hace años. Fuimos avanzando en el, o sea, tanto en el sistema interno del registro como en la parte web con la misma. La verdad, que tenemos. Hemos tenido oportunidad de mostrarlo a otros eh, registradores que hemos visitado o hemos ido a nosotros con una oportunidad eh, es envidiable el sistema. ¿Los escribieron usan mucho la consulta web sí. y informes? Sí, y están sí? muy contentos con el nuevo sistema que les instalamos del pre web. Uh -huh. es que nosotros teníamos dudas de si Google van a patalearse, van a ¿Ah? ¿La que... En realidad lo que te ya es más que más este sistema así usan de... ¿cuántos años? Eso hace ¿no? para años para el... como Para ellos es totalmente abisbado, el, es el sistema este lo usan ya hace como 5 o 6 años. Lo que se ha incorporado este año son las minutas, eso que yo nombré al principio, que teníamos <coughs> miedo porque eso, lo implementamos en julio y en agosto le dijimos obligatorio. Y, Sorprendentemente no hubo quejas nomás. Al contrario, están eh, contentos. <risa> Fue raro, porque pensábamos sí, que que el, pasareo el pasareo y... también, no. porque el hecho de que que la minuta... Entonces, o sea, la minuta, llenar la minuta de registro es como que, ¿no? sí. ¿no? entonces, ¿te, viste, un tema... urticante digamos. Entonces, este nuevo sistema les permite eh, que si se olvidaron un campo, les avisa. Si completaron más de un dato, les avisa. Simplificamos campos que también sí. nos facilita Claro, facilita ya, ya no le salen observados por detalles que antes, no, antes salían no observados. no era necesario. En realidad, en el, el, y una vez que te lo acepta el sistema de la minuta, ¿te puede salir observado? Por temas que no tienen que ver con la forma. Porque olvidaste un dato, por ejemplo el certificado catastral, muy usual, nos olvidaban de completar. Yo certificaba que con el título de la vista era ese el certificado. La verdad no es mi función completando el formulario de diva no era para... Si no, es donde trabaja, para nosotros. Sí, sí, de volumen, claro, porque no puso el certificado catastral, que yo lo tengo a la, atrás, la vista. Entonces, bueno, pero la verdad que era... Eh, parece poco en uno, pero en el cúmulo que nosotros manejamos... Y aparte, lo observado significa que el mismo expediente sale, o sea, se cargó en mesa de entrada, sale, vuelve a entrar... Hacemos de asiento... O y, y ellos no, les, o sea, no lo saben pero no sé si lo saben si los vestimos bastante bien porque ellos lo que no se dan cuenta es que nos están evitando la carga a nosotros okay. claro. los chupamos a los datos y ya mesa de entrada se ha agilizado completan los datos okay. faltan lo que sí nos ha faltado es, eh, por ejemplo nosotros lo hemos difundido a través de, no, hasta hemos ido a dar cursos a los de abogados los abogados no lo usan más. No, no hemos tenido excepción. Cuando lo conocen y lo empiezan a usar, les gusta, pero ¿sí? es como que no... Porque hay que superar la, la cultura anterior de que la misma sí, era un chino claro. y que era imposible, pero no va a completar una sí, misma exitosamente, sí, se la contrataba a la ley privada. No, pero una razón es necesaria. Pero yo ni siquiera las consulta. creo que usé. A mí me, me parece malo ¿no? serio. ¿no? Pero, pero si si que bueno, no saber si alguien está herido no. no. no No hay más no sé si lo van a usar. Supongo que sé si son después de los cursos que ustedes vieron. No, por ahí desde el Poder Judicial, si se ve registrado como que hay mucha asistencia y mucho ¿no? tiempo que se pierde en mesa de entrada para atender este tipo de cuestiones que pueden ser informatizadas, es eh, tornarlo obligatorio. Sí. Y la consulta se brinda por este sistema lo que sí eh, hay hemos avanzado que hay que para poder lo que sí también hemos avanzado es con el uso y eso sí obligatorio de los organismos públicos sí, sí. ahí eso sí por ejemplo el municipio la dirección de tierra, entonces que nos pedían los informes por ejemplo Italia de estado y bueno también a eso sí lo juntamos porque nos ha pasado no hemos tenido algunas necesidades bueno, por ejemplo ver que alguien un sábado haber consultado de golpe 300 inmuebles de un loteo, a ver, Yo... no. entonces ¿qué hacemos? Automáticamente le bajamos el usuario. Y nada no hacemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Los dos días llama. ¿Qué pasó? Que no... no, lo que pasa es que el sistema ha detectado, no uso que no, no, le, no le decimos nada, pero quédese tranquilo que en unos días. Por supuesto, en los otros días llama de vuelta. Entonces decimos, mire, ¿sabes? Tema, nos detecta, y en una de las alarmas que nos pusieron, ahí ya wow, empiezan a dar explicaciones que ni le pedimos. Pero bueno, a, este, a, a uno no le subimos nunca más porque nos decía que él, alguien de Zapata, que ah, no me acuerdo en qué organismo estaba, que nos decía que veíamos que de golpe consultaba y consultaba y consultaba. Entonces nos decía que no, que él lo utilizaba como una herramienta para orientar un servicio público porque era la gente que necesitaba esa información, se la brindaba era <risa> como un sol que Entonces, directamente pues, le explicamos que no, se enojó, no sé lo que ¿eh? nos Pero yo supongo que a menos vas ya, no lo no. me sí. no ¿no? no. no sí. <risa> Bueno, momento de la sentencia. Solo nos quedamos con lo físico. Viene ah, el el grande, sí, sí. viene el chiquitito que siempre es el... se pierde en la mesa, que nunca no nadie encuentra. No, no, atreve, no, atreve, no, hasta que no, viene y no, no, no, no. Ese es el que se acumula. Cuando vienen y te dicen, vos la le haces los mujeritos, qué sé yo. ¿Y, ¿Y, no lo lo pasa? Pasa? y lo comió. Exacto, ahí quedan. Adheridos, los dos. este Este campo acá. Por más que estemos situados en el, si el ciclumón, no lo completa, solo cuál es el expediente referencial y acá le tenemos que poner el organismo. JNQ, sí, 1. Acá ponemos el tipo. Recuerden que los incidentes migrados de Unix son ICC, son números viejos. Y todo lo que se formó desde Tetra es INC. Simplemente con el número muchos se van a dar cuenta y es raro que mi incidente formado con el Yuris todavía esté en pista. Porque ya están todos acumulados o terminados. Bueno, podría ser ver, incidente o ¿podría, podría ser expediente. ¿Tú ¿Tú se es? ¿De acuerdo con que acumulable con eso? Podrían ser dos expedientes. Nunca vi en mi vida Sí, sé, muchas no sí, porque, sí porque muchas veces inicia yo... Yo, una vez que... No tienen ejecuciones, nosotros formamos incidente no, no la voy Pero puede bien. ser, de todos modos, si no la vista, ahí sí. lo tenés en Y puede ser también la, el último, que, el, que dice Pedro, que es pedido que suelen estar muchos a los concursos. no los utilizamos, pero sería ideal, que exacto, en los concursos o No, este o también en los civiles. No, que viene sobre todo de los civiles, no. los usamos De cuando muchísimo. un juzgado le pedía a otro, exacto. Tú, con uno de esos Dejábamos el, el filtro, el video No, no es, el es ideal. Lo la hora es usar eh, la opción prueba. Eso, <risa> la animaciencia, llenamos un número de expediente ahora no tengo ninguno, le ponen buscar y aparecen los okay. autos. Siempre y cuando sea del mismo, vamos a Si no, no te aparece la cara. Que... Claro, y eso por es eso, lo de expediente a referenciar, completar el organismo siempre. Es que si no, te es que volé, no, vamos a no lo vas a acumular de no vas que ser de jugado. Primero que todavía no lo no acumulamos. No no, no, no, pero lo que no, dice ella, no, no, si es, no vas a acumular uno de un juzgado con otro otro jugado. No se puede. No se puede. Vas a no acumular dos no Ah, pero no lo pones a acumular. No, no, no. Todavía no acumulamos. Bueno? Hasta ahí el acumulante, buscar el incidente en el sistema y si el expediente que por cualquier motivo no está, vieron que cuando expediente se elevara, un incidente se incidente se a la cámara, eh, pero con el movimiento de la mesa, sí. a, a es, a Eleka, hay un movimiento que electrónicamente remite el expediente a la cámara. Y no te lo deja. Ahí está. Y no te lo deja tocar en primera instancia hasta que no vuelve. Correcto. Ah, porque está la bandeja Y es cuando te de y lo devuelve lo ponen en entrada. Claro. Hasta que no lo recibís, por eso es que en busca, por más que el expediente físicamente exista y en el texto esté este cargado, si no está remitido a la primera instancia el incidente, no lo pueden acumular. Sí, claro. Tiene que estar la bandeja de salida vale. de la cámara y Exacto, la bandeja de casa. La... Todo eso proceso que hacen los chicos de la mesa o el guisito. Aceptaría que vos tenés físicamente las dos cosas que querías hacer. Sí, pero también tiene sí, sí sí, si que pasar que no hayan recibido. Nadie le hizo ah, los ah, movimientos que cada vez salidas de las bandejas y por más que físicamente los tengas, como no está realmente uno, si les van a buscar el expediente, les lo individualiza el sistema, le figuran todos los datos, le ponen la fecha, el motivo no es obligatorio pero la experiencia me dice que es muy cómodo saber por qué está acumulado. Y nada más, guardar y si se acabó. a, yo entendí bien, o oh, eh, oh, no, no sé, corregime. Vos dijiste que cuando se acumula, se bloquea el, el, el expediente, no el sé la, la no. permite verlo en el sistema? te permite consultarlo un montón de cosas. Montón de pedo, Acá arriba, figura bien grande en rojo, ¿cuál es el expediente principal, el número? Lo que no te permite es generar actuaciones. Trabajando. Cuando entonces, vos quieras trabajar, te va a decir que está bloqueado y que está acumulado al bien, a los autos principales. Pero entonces, si pero, vos haces el extra, tenés que glosarlo al, al principal también. Claro. La letra A de Pache siempre van a ir venir, juntos. Vale, sí. Perfecto. otros detalles que yo recuerde que haya llegado a esto. No, hay un problema. En, en varios juzgados antes ponían, los, los acumulados para sentencia, los acumulaban ahí por cuerda. Sí. Claro. Eso ahora cuando pasan, pues, digo que nos ha pasado en el despacho, cuando nosotros tenemos uno, va a la letra, las chicas de la mesa, si no prestan atención en la carga, les dice, ¿desea pasar el otro? Y le ponen sí y pasa el que está físicamente a letra y el otro que por ahí está en despacho y no salió porque, va, porque tramitan separado, se pasa otra sí, vez, sí, sí, y se sí, vuelve sí. a letra. Lo peor, de, lo peor de eso es que si eso vos le estaba haciendo un movimiento a alguien y se te afirmó lo que estaba corredor. Exactamente, sí. Por eso yo hay que, que, que, la, que el ideal a prestar atención. atención es manejarse como están físicamente sí. los expedientes. Si sí, sí. estos sí. van juntos, sí. qué sé yo, pero no están por cuerda, y no ponerle cuerda. Y si hasta. El bueno, no, no, no pero, eso pero eso fue una. Fue... Muchos figuran así que quedaron. No, no, quedaron quedaron, quedaron de, en algunos y, lados, y quedó así. Sí. Era una operatoria de algunos juzgados. En los, quedó. Eh, en los despachos especializados todos tenemos la opción, ¿podemos desvincular? Sí. Cualquier referencia que hagamos, dentro de los Mediente. expedientes, podemos desacumular, desacumular, ah, si se exige la que palabra. Si querés sacarlo tanto cuerda como como no sé, ni tenés que buscarlo. Tendrías que esté por, bien, bien, bien, bien, por bien, cuerda, pero siempre es el mismo no, paso. No, es desvincular la opción. O porque en vez de decir, a, que nuevo. A ver si está acá. Dentro de las referencias, aquí, acumula uno y después lo Existe la opción de desvincularla. Y no importa el tipo de referencia. Lo desvincula, pero no es que desaparece del histórico, ¿eh? Figura que hasta tal fecha estuvo vinculado al expediente, no importa de qué manera, y que de ahí en más corre por separado el proceso. ¿Alguna consulta sobre esto? No. Ya que estamos acá, dentro de esta misma solapa, en referencia. Perdón, más antes de que sigas. Volviendo al, a lo que está... El... Yo porque estuve... hace eh, mucho tiempo cargando, lista. Sí. Eh, y, y este cartelito que te aparece... Porque ahora cuando vos acumulas un expediente y cargas el principal, te, te preguntas si querés pasar el que está acumulado pero cuando vos tenés un expediente que está por cuerda y se presenta la situación que, tu, que dijo Ale recién, o sea, es, es muy conciso para el, el, el personal de la plataforma que está, porque es Tenés que leer mucho o no sabés y decirle que sí, decirle que no.. Claro, claro, claro, claro. Claro, como, que en un momento, perdón, en, en ser, un, sí. un momento nos dijeron, digan, pongan que sí siempre. ¿Me entendés? Pero si vas por cuerda, si va si vos tenés el otro ahí. Lo, tenés con, lo ves. Tenés los dos sí. expedientes. No, Una no, cosa es que esté uno adentro de la. No, la uno no lo tenés, si vos te dice va por cuerda y no lo tenés faltó no. ahí, le pones sí, no, ahí. que no, Sí, pero a veces pasa, está en el Exacto. primer cuerpo metido adentro claro. del claro. está pasando, la, la lista, el segundo cuerpo. No, no, o sea, no, cuando dentro del otro es acumulado. Mi sugerencia es que vos siempre digas que sí. Ah. Pero de la vida. pasa. Claro, pero es pasa. una semana o un y es obligación del despacho de? que le entregue la mesa a las entradas en condiciones del expediente solo para pasarlo, ¿Eh? solo para el despacho tiene la, la que posibilidad de que, que esté firmado, claro. acumulado, desacumulado. Pero yo, claro, yo te lo estoy diciendo como... Si no diciendo. a controlar más con el flujo de expediente que tienen las mesas públicas, es sí. imposible, imposible además. No, para ella te está diciendo si está en el primer cuerpo y está en el segundo. ¿Qué hace el despacho ahí para decirle, che, está el primero? ¿Cómo le pongo un cartel? Bueno, Voy no, a buscar el ¿no? primer cuerpo a ver si no. No, no hay que buscar ningún cartel ni nada. Ella confía en que el expediente que le pasaron están bien cargados los, si los datos. Muy, vinculó, buena con que, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Ver, Porque claro, si no, no es hacer una revisión del que tiene detrás. Y si no, nosotros confiamos entonces en lo que hizo otro jugador antes. Por supuesto, o vas a confiar en el expediente que acabó de ir en la receptoría, teniendo de los datos de los profesionales. En realidad, el coche, lo que se quiere por ahí, cuando lo van a hacer los únicos. ¿Consa? disculpad. Es que salta si vas a pasar por ahí. Por ahí lo que se Lo que bueno es lo que dice tienen que son dos situaciones distintas. Son dos situaciones distintas, exactamente. Porque si bien el sistema dice acumular, que por ahí es una falla que tiene el sistema en que hay acumulado. Una cosa es adjuntar el incidente al principal, en el cual vos lo glosás y se sigue tramitando dentro del principal. Que ahí que sí. Y sí. otra cosa son dos expedientes <risa> acumulados ¿sí? Sí. para dictar una sentencia única. Esa es la acumulación procesal, digamos. No sé, claro, no que... Entonces, ¿no? ¿Sí? la que se refiere. La acumulación procesal va a tener el Claro, que lo que es pata sistema. No, ahora, ahora lo lo que dice Nati es la acumulación procesal, digamos, que antes se hacía, es cierto. No, pero la acumulación no te Te la observación. No, pero algunos que no pero de antes, antes no Exacto pasado no, no, no, no. No, no, no, no. Ahí Martín puede hacer lo mismo que si seguimos todos haciendo con los expedientes. Así con marcador grandote en la carátula, porque nadie se pone a leer cuando se certifica la prueba eh, si van a llegar juntos o no. Entonces, por el punto ahora, ahora bueno, como vamos a ver, la referencia de los expedientes es el lugar ideal para anotar cualquier tipo de observación de que, que son. Despacho de que me corrijan. Los expedientes penales que vienen como prueba Administrativos Los civiles de otros organismos Porque agarrar y tener Más que ahora de una sola oficina judicial Un expediente de un juzgado Reservado en el fichero de otro eh, Es una locura y, y además porque Impide que el expediente original Que fue prestado eh, Se siga tramitando En forma cómoda cómoda para el chico de la mesa, del profesional que físicamente todo esté en su ocupado? Al momento de dictar sentencia, el juez va a entrar acá a referencia. Si ven, tienen tipo de referencia, además de los que vimos recién, prueba Pueden, exacto, Prueba o cualquier. Eh. ¿Hay otros? No, el, último, sí dice el último. el, último, el último. Prueba. Ah, bueno, dentro del otro, que siempre nos salva a todos, es como la experiencia genérica, nos permite tener sí, ubicado, sí. pero fuera de lo que es la documental, para que los chicos no tengan un problema en el quinto piso ni la, de cuáles son eh, solo expedientes y además de los que tenemos registros en el DECTRA, eh, porque incluso lo que viene de otros fueros, viene, se remiten en forma electrónica, en forma momentánea. Y uno puede acceder a las actuaciones que se crearon en otros fueros desde el Dextra. El Dextra es engorroso cargar los datos, pero una vez que tienen los datos cargados, ¿Todo ¿Todo, si ¿Todo, si favor, otra Aquí. No, al lado. En la ¿Ya está? ¿En, en los tipos de expedientes sí. que tenemos. ¿Ves? La referencia solo te sirve para cargar expedientes o incidentes o pedidos, sí. no otra cosa. ¿Exortes? Solo podés eh, cargar eh, expedientes que tengan numeración bueno, en el texto. ¿Numeración? Claro, no un expediente administrativo como decíamos. ¿eh? No, no, claro. No, no. Eso no, se eso guarda que en el referente en el instrumento. Ahí Sí, en es? ¿no, en eh? no, no, no. Ah, no, no. Eh, En realidad, ahí en, en referencia pru a prueba van los que son nuestros, sí, para sí, que sí, para sí, qué, sí, si no, però, es de civil 1, ponele, se sepa que cuando vuelva a buscar te aparezca que lo tiene en el civil 4 ¿Intentás hacer uno de prueba con un expediente que no sea de civil 1? Claro, claro, ¿eh? Sí, sí, para eso sí. sí, sí, sí. No, para eso, no, para eso. Que, ¿para que sea de otro juzgado que no sea sí, de vino? No, no, no. Perdón, ah, eh, perdón. Eh, no, porque esto se hace, estos pasos se hacen con, que, con el que es ofrecido como prueba. Ah, sí, ah, pues, Así es, que, no. supongamos que es de siendo una Núñez que lo veo en cuatro en el 505325. Sí, A la lógica de la regla de un. Exacto. La referencia es, que se genera en el piso es ofrecido como prueba. Ah, el es? instructivo sí. está en sí. el si la es la que la sí. de la es sí. generar. Suponéis que el único ofrecido como prueba de los Pérez. Vos entras al único le pones prueba y le pones abajo, le cargas los Pérez. ¿Y igual estás ofrecido como prueba. Entras al otro. No, Claro. Claro. Claro, porque vos, Juan, vos, a a que a comprar el otro Y Y ya lo estamos haciendo, las otras medidas que, que van pasando, eh, que era, por lo general en un juzgado las tratamos de sacar. Salvo que aquellos que vengan del, del archivo, algunos viejos que haya, no hayan entrado mucho a despacho, que no nos hayamos dado cuenta. Pero todos los que entraron a despacho eh, en esa situación los desacumulamos. Claro, porque en una realidad lo que decía de cargar la vista, los chicos le ponen a todos que sí porque supone que si estaba acumulada en el sistema es porque está acumulada. El... Pasaba mucho con las... ¿eh? Lo habíamos juzgado, ¿Sí? claro. o sea, 6, todo lo habíamos juzgado por separado, sí. ser en observaciones, claro, no, no sé no no, si sé, es no, no, muy bien. No la tiene la acumulación en sistema. Sé o solamente una observación. Perdón, a de las con esto de la referencia como los expedientes que son ofrecidos como pruebas entre eh, los juzgados, la oportunidad para hacer esta salvedad de extra de dejar este registro es cuando se provee la prueba, sí, se firma, que eh, se ha ofrecido el expediente de García y demás para Núñez, era el que estaba. Bien. Eh, ahí es la oportunidad de ir a Pérez, a García y hacer la referencia que está como prueba en Núñez. ¿Me explico? Sí. Esa es la oportunidad, ¿sí? Así que... Eh, Pero, de no se carga para que sepamos cuando lo buscamos que lo tiene el CIVI-4? Pues si yo lo cargo hoy, que estoy produciendo la prueba, el cliente es cigareta. Sí, ¿A que que no se quiere, a al, va a seguir con sus autónoma Nada más que vas, va, va a estar bien es? identificado que está como prueba para el mundo Pero En realidad va a ser para que cuando vuelva busques no, no, para pasarle todo al juez ahí es donde vos vas a hacer lo que bueno, no. Sabes que lo bueno a es, ver, es cualquier no, no, que cualquier referencia indestra te permite que vos entrás al juez al momento de la sentencia también tenés que leerse físicamente todo el otro puedes entrar desde el expediente, desde la referencia a las actuaciones Sí, sí, sí, sí. A mí me parece más que, que eso es más útil para cuando para se tiene que ir archivo, que no se vaya archivo, que se bueno, quede ahí. También okay. es, otra, es otra, otro efecto ah, deseado sí, sí. que logramos con esto, pero básicamente es para que los chicos no estén de la plataforma. Pero eso es una vez loco. que ella después llamó a una sentencia y se llegó eso sí, sí, Pero es que la, la se incorpora, pero digamos, ¿cómo sabemos para evitar que se vaya punto piso de esa sobrecito cerrado y quede ahí, y después tiene un en la para transformar, estén dando vueltas buscando por todos lados, hasta que alguien se le ocurrió buscar en la zona de instrumentos, a ver si está ahí, Pero si está no no claro, sí, ¿en sí, qué cambia? Sí, es sí, que ponen ocho. la prueba para siempre, le ponen esto, la, la sí, sí, sí, sí, ¿en sí. qué cambia? Si la mesa por cuando el que bueno, a chico, chico, chico, no vaya para matar el no chico. va a levantar la interferencia. Es que ahora no cambia nada que va a ser el archivo del expediente Claro, en el momento de el archivo claro, en la va sí, bueno, Pero para nosotros no, no, no y además porque antes cuando todos no nos, nos 8, como 8, pruebas figuraban que estaba en préstamo civil 4 del año 2015 con Bueno, entonces todos vamos a pasar en el momento que se llame esto para sentir lo vamos a grabar pero es importante dejar el registro cuando es se provee la prueba para evitar que se va a el para evitar que se no vaya el archivo, archivo en el juego no de cien y comienzo de no vas a incitar cuando se de el expediente. Entonces, para que no se vayas va, a otro expediente... No, entonces no tenés todo, pero lo vas a dictar. Cuando vos... Bueno, tenés el que está archivado, entonces no no, no, vas no, a tener no, que no, demorar no, un auto para no, sentencia porque tenés que archivar el que... Pero la única pregunta, con esto entonces evitamos dejar constancia en el... Que de presiones, presiones, presiones, presiones. No, pero viste que había que, había que agarrar el pedido que como prueba y dejar una constancia para que si no tiene movimiento, el último no que lo va a archivar archivo. ve esa providencia claro. o esa nota y le lo manda al archivo. Eso no lo tenemos que hacer, entonces, con esto... A la fecha del archivo, ¿no? Ah, está bien. Pero tiene que estar hecho. No, está bien, pero esto sufriría... Y ahora, antes las dos cosas, ¿no? Cuando falla algo, siempre se ya ya incorporar el expediente de esta oficina como prueba, a ese pediente de esta oficina como prueba le hacen el movimiento al de despacho del juez. Sí, claro. Sí. Sí. Sí. claro. Y el, el préstamo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacemos el préstamo? ¿Al momento de que se vaya efectivamente al despacho del juez? ¿Físicamente, Físicamente. Físicamente, sí. Ahí. ¿Ahí tenemos que generar el préstamo necesariamente? Porque no. No, no, el préstamo no, no, no, porque ya no, no, ahora es que no, no, voy a que no tenés más un préstamo de uno y el otro. Físicamente, se va a mover en esa oportunidad cuando va a sentenciar con el movimiento que hay un movimiento especial que es sí. de sí. que es despacho, pues prueba. No es que, que la ponemos en las observaciones ni que nosotros la hacemos en el un despacho al diciéndole los que primeros, sí, sí, sí, pero sí, no no no, bueno, eso, eso hace. perdón? Es, es, es, a ver, Isabel, ya estoy en la conversación Porque, ¿cómo, digamos, puedo decir, se hace providencia? es lo que estuvimos viendo esos días con sí. ¿se hace una providencia que el juez X le, <coughs> le remite al juez Y? Sí, lo tiene que remitir porque sí, sale de sí, su sí, esfera, entonces para la sentencia casi se lo mandamos Exacto, en el momento del llamado de auto se hace la provi cuando vos haces, o sea, porque el expediente se va a dejar de estar en trámite por unos días hasta que el juez diga sentencia Bueno, pero el que teníamos ah, nosotros estaba era la providencia sí, de, la providencia de, de, de, de prueba, prueba. Bueno, yo vi que la azul también... No, cuando no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿por qué no, no, lo no, mismo, Ver, el apunte de papel en la prueba la, quien ofrece como prueba un expediente ofrece algo que consta en el expediente una resolución, una documental que no pudo tener otro lo que hay que hacer es intimar al que ofrece el expediente como prueba que precise en forma concreta qué parte se lo pone a disposición tres días, que fotocopia certificado, consta de esto, devuelve el otro eso para digamos, sí, eso que que físicamente, para qué podés querer un expediente como prueba Ustedes están viendo toda la parte material de cómo vinculan para estar atentos, cómo hacen el movimiento. Luego, por ahí, vos dijiste que por ahí en el espacio especializado desvinculan o desacumular, Por decisión izquierda. Todo se hace por decisión después. Ah, ok, perdón. La parte introductoria, que por ahí no se habló demasiado de la acumulación, es un tema bastante complicado. Si yo vinculo esto por esto, tendría que tener la regla de la conexidad. ¿Quién intervino primero? Pero no, no esa es acumulación no? que está en el sistema no es la acumulación procesal bueno, eso que nosotros que hacemos. Que hiciste, pero ¿no? cuando ¿Está que claro, es una acumulación, no. por lo tanto es como una vinculación. Es una vinculación o un, un encrozamiento en que... de un expediente que está relacionado, que en, el, en muchos de los casos es un incidente, y que cuando termina ese incidente, o deja de, de existir porque no tiene movimiento, se acumula o se glosa al principal. Hay tres Pero son categorías cosas distintas. distintas por son la posa es la acumulación con la figura procesal que no cuando se veía conexidad no. la puede hacer en tiempo real o la diferir al momento de sí, estar claro. cerca tramita por sí, eso es una cuestión. Sí, sí, la otra sí. cuestión es el incidente, el incidente sí. no es algo cerquita, es algo que se deriva sí. del trámite sí, sí. principal. Sí. La otra cuestión es que no, no alcanzo a entender yo por lo no, menos ahora ¿Para qué vinculan algunos expedientes si no sea, no, que lo salvo el tema probatorio, de mirá, lo ofrecieron como prueba y cruzo los datos para no mandarlo a archivos Que eso ya es una cuestión, una alerta de ustedes para no tener que duplicar el trabajo, ¿eh? oh, no, Pero eso lo solucionás porque si no... Cuando tenés que hacer la no certificación no, de pruebas ah no, porque sabés lo que pasa en otro fuero, el expediente va y viene, sí. va y viene. Ah no, lo necesito de nuevo, o sea, lo lo de nuevo por cinco días, días ah, tengo audiencia fijada, necesito sí. que me lo devuelva, sí. va, bueno, hacerlo una sola vez. Que la parte diga para qué lo quiere. Porque más conceptualmente, ¿para qué podés tener un expediente como prueba. Sí. Más, el expediente fue un trámite circunscripto a lo que pasó ahí, la pretensión, lo que se solucionó, lo que se resolvió, se terminó. Es raro que sea prueba un expediente. Completo. ¿Para qué podés querer decir que saque copia de la resolución? Porque la resolución sí es de la misma oficina. acerca de extra. ¿Para qué podés querer el expediente físico? Porque además, uno cuando no sabe ofrecer la prueba de afuera, te pone que me mande el expediente, no sabe cómo pedirla, si documentar el poder de si instrumental, si cómo la ofrecer. Después le te pedí el expediente físico para que el juez lo tenga garita cuando tiene que quitar sentencia. Ajá. ¿Y qué tiene que mire el expediente? Son dos cuerpos de 200 hojas. ¿Qué miro? No, fíjese la, la partida que no pude traer acá. La porque a veces te ofrecen testimonial grande testi en otro expediente. Eso cuando se soluciona, prueba, eso de prueba, no prueba, prueba, prueba, clara, prueba. pero eso se soluciona diciendo que precise qué es lo que quiere, se le da un plazo para que la parte aporte las copias, la, copia, la incorpore en el expediente en el que está ofreciendo como prueba el otro y el otro sigue su destino no, no le encuentro sentido una vinculación probatoria no, no. si no es lo procesal o no es incidente que necesariamente lo tiene que tener violado el único que se te defiende es el de apelación cuando dejaste el principal porque el recurso no es con efecto suspensivo, mandaste el incidente de apelación hecha. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos el, en el caso nuestro con, con los despachos especializados hay incidentes, por ejemplo, de ejecución de honorarios que van a otro despacho. Que van a otro despacho no tramita con nosotros. Okay. Estamos hablando sí, son, son tema de temas materiales. Exacto, yo para parte de, de, de la pérdida de tiempo en la búsqueda de la... Sí. Profesora no profesora. son procesales. ¿No? no son procesales porque los procesales no están relevados en el No, están si no y lo vinculá y lo desvinculá y lo mandá... a ¡guarda cómo lo va a desvincular el despacho! Si el no te sacó la providencia de la o no te pasa. Y lo que pasa es que, importante, le decías vos que tiene que ser el mismo jugado y si ya hubo una manipulación procesal de un jugador a otro, ya pasó, lo recaratularon a No, Pero otro, lo que pasa es que, ah, no que antes había, en los, bueno, los, los jugados, eh? el sistema, el sistema te lo vincula solo. Vos, por ejemplo, tenés un, un expediente principal, formás un incidente de la red y automáticamente, te lo vincula. ¿Qué pasa? Porque, porque corre el emprendedor. ¿no? Sí, pero está vinculado en el sistema. Ah, bueno, está por el, el, el programa, vivos y vivo en la cuestión y era 155 y el incidente no era reformado. Entonces, cualquier funcionario, cuando... Cambio, parece pues incidente que eliminarlo, ¿no? pues sí. no había que formarlo. Vos ahí ya no tenés ningún de expediente. Entonces entras, lo vinculas y lo eliminás del otro como lo había creado. En claro. definitiva, sí, sí, sí, no una Son los materiales que sí. Exacto. papel Pero si vos perdés la continuación Pero de papel es el problema, que ser, es el incidente, bueno sí. el principal tenés que tener, la, la providencia donde quedó, formes incidente, qué sé yo, y claro, a partir no. de ahí no diga, sí, no, pero para eso hermosa, está claro que pero es la forma que, que necesitan manejar que está, los papeles de ustedes o los registros en el destra para entender dónde están los. pero eso en ¿todo lo era, no, es En era... cristiano es todo lo que no tenga el número de letra va a Le aplicar. Eso, el va en instrumento, dijiste. En instrumento. Incidentes. Los incidentes hay dos formas de crearlo, ninguna de las dos es. Ciento la ideal, pero bueno, es una cuestión de elección. La forma vieja de crear el incidente es como si fuera un expediente más. Voy el sistema, lo agrego, el sistema me da un número, yo cargo todos los datos y genero un expediente, un INS más. El problema es que no, la lo vital, lo vital de un incidente es que tenga la vinculación con el principal que Es la que nos permite después acceder por sistema y ver Por ejemplo, en la etapa de ejecución, en la resolución de 508 Aquí notificamos porque subsisten los domicilios electrónicos Por toda esa cuestión, lo ideal y la forma nueva es agarrar y entrar Al expediente Y dentro del expediente O incidente y desde ahí crearlo. ¿Cuál ah, es eh, la eh. pequeña falla que hay el de crearlo acá? Lo bueno está en que queda vinculado al principal. Sí. El problema es que cuando yo creo uno nuevo... lo que es este, Ahí. Ese famoso candelito es el que genera... cambian las personas. ¿Qué dice? La? Sí, la que es que sí, el, el Sí, sí, tonto? sí, bueno. No, esta vez no. No, no. no, no. porque si no corta las personas. Exacto, en el ese el y es el problema. El exacto, ese es el actor. Bueno, entorno. pero no puede sí, no, no, no. sí. No, bueno. sí, Sí, Pero sí, para otra. Pero para otra. Está sí, en otro rato porque está migrando las personas. Los si tienen un o profesionales auxiliares, también los trae todos para el incidente. Oh, anduvo rápido, se nota que no quedó nada el... <risa> Ahí está. Y me que en el incidente me lo carga a alumno, a motor, a la Entonces, al único actor. Claro, hay que ver quién es actor. Claro. En realidad, el incidente siempre el perito ejecutando dentro de, del principal el actor ah, que se si el en claro, claro. Ah. Bien, puede ser. Fuera de eso, si ustedes quieren, lo eliminan o si quieren pueden entrar con cada Otra una persona, el de las personas, por ejemplo. El ¿Ese, ¿Ese es el problema operativo que genera migrar al cielo de datos? Uh -huh. eh, que no identifique si el incidentista del actor que haga... Sí. Y hacer hacer hacer que hacer informática, que hacer informática te ponga el no, no, igual pintada, así te va, Está ideal, pero todo la informática es... Es que lleva. También eso, también eso. que, y si querés agregar ese después al principal, ¿qué movimiento lo haces? Lo mismo, entonces de No, para que no se probiga más. No, se más. No acumulas, acumulas y vas a ver dentro de la dos veces referenciado al mismo expediente solo que en una te va a figurar que fue un incidente hasta ah, claro tal fecha y de ahí en adelante que fue acumulado por eso es que no importa no es que me no importa eh, si se vincula o se desvincula todo queda registrado en el expediente es decir sí, no sí no después algo así no es esencial el tema del vínculo de los y si uno carga a, a los apoderados de los patrocinantes de cada una de las partes es recomodo porque al momento de notificar es el sistema este te los agrega solo ¿Es sí. en realidad es muy es muy raro que si cada, desde la receptoría hasta la mesa de entrada si todos pusiéramos nuestro granito de arena en el destra es unas copias de lo que está en los físicos. En realidad, el responsable digo para las chicas de mesa de entrada, sí. más que nada. ¿Para qué te No, y nadie, la, la mesa. La acumula... En realidad, la, la, la, la acumulación procesal, sí, lo, lo que es la acumulación sí, es propiamente no, dicho procesal, se pone en observaciones. Claro. ¿eh? Porque es al revés. Y lo que es acumulación que ustedes ponen como acumulado son los incidentes. Sí, que puede ser creado en el mismo o un incidente se ha hecho para que no su programa más. Pero como es al revés. Es sí, lo no físico. Que, eh. Es lo físico lo que, pero lo que no se Pero parece que se confunden con lo el nombre. No, fuera Ojo, no, pero que como quita tú